Esa es una ladrona también, junto conmigo. Esa. esa robaba conmigo cuando yo caí. Y ella me quiere poner una vuelta. Ah. ¿Quién anda en bélico? El tú me que... lo vas a tener que pagar con honor, yo, yo te, te lo estoy diciendo. Y ella dice: tú le robaste 20 mil pesos. Ah, ¿cuál es 20 mil? Si ella hace esa tipa, nunca ha visto 20 mil pesos. Yo tengo necesidad de eso. Es cierto que tú trabajabas allá y ¿eh? era motoconcho. ¿no? Sí, yo soy motoconcho para allá arriba, pero yo no robo. Pues yo vivo con un primo mío que está firmado y tiene cuarto. Yo no tengo que robar. Entonces, ¿por qué te entiendes que te están acusando a ti? Oiga, eso es una fresca, ¿eh? Porque ella sé yo voy allá y fumo con ella y vaina. Ella seguro pensó que fui yo. Pero yo no necesito de que 100 pesos para robar. Yo no tengo que robarle a nadie. ¿Cuál es tu José Manuel Candelario Ventura. Sí, yo vivía con ella y el marido de ella viene y por eso ella me quiere meter preso. Pero nada, la mamá mía viene, Tranquilo, ya, está, está. 20 mil pesos me cogió de mi casa. Eh, yo tengo la prueba, las llaves están aquí, que le hagan un ADN, que yo lo que quiero es mi cuarto. Mi cuarto que yo quiero. ¿Cómo ocurrió esto? Eh, estoy impuesto impuesto allá, allá a mi casa, a coro conmigo y mi mamá, y él vio a donde yo metí la llave y la cogió de ahí, mi dinero. ¿Qué cantidad de dinero me dice? 20 mil pesos. ¿Cómo te percatas de que fue esa persona? Porque lo vieron saliendo de allá. Y él le dijo a mi madre, mi neve, apaga el abanico, que ya yo no, no me voy a acostar allá en la cama, porque ahí te importa tirarse allá y está en la cama. Ella salió en video porque ahí fue que arrastró a la mujer que salió en el video, la ven yo más. Uh -huh. Que la arrastró fue él. ¿Cuál es el nombre de esa persona? Dariel. ¿Dariel qué? De la partida no me lo sé. Entonces tú dices que eran amigos, ¿ustedes? Saben. Sí. Y él es concho de allá, que pues nosotros le pagamos concho para que uh -huh. él, Y eso mismo me hizo él para que ustedes no tengan confianza de tener a nadie en su casa, que no hay amigos. ¿Qué te exigen entonces las autoridades? Mi cuarto. Injusticia. Mi cuarto, que quiero mi cuarto. Que más ganado me lo gané yo pelándome los dejo allí en la jabón y tengo tres días que vine aquí.